¿Qué tal gente de youtube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y así empieza mi mañana en el día Así que vamos a sacar los ingredientes Como tenemos acá, naranja, plátano, dos panes Un pan con pollo, pan con camote Y la quina pues Bueno pues vamos a empezar por el pan con pollo Le he hecho bastante mayonesa Aquí tenemos al pan con camote con bastante mayonesa. No, <laughs> no, Terima kasih Acabo de los dos panes, falta el plátano y las naranjas. Buenas, buenas, buenas desayuno Bueno, para acabar con el video, seguimos con las naranjas. <risa> Para acabar con esta <risa> Bueno gente, espero que les haya gustado este videazo de mi gran desayuno Por las mañanas, si les gustó, dale like, comparte los quiero mucho, bye ¿Qué tal gente, YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien En esta ocasión vamos a cortar a alguien muy chévere Ustedes comenten a qué, se, a qué se parece. Puede ser alguien de Dragon Ball Z, pues ya ustedes opinen, bro.